Suena la noche yéndose, suena las veces que me fallé. Me sigue el viento contándome que mira las nubes llorando. Sueño de roche de te, con ese cielo de primavera. Suena que sueño por el placer de envejecer como un tango. Revuelvo mi vaso cantando hielo en el medio flotando. ¿Será que lo hago por verme bien? Yo lo saber cómo es, por eso lo sigo buscando el cuerpo recuerda lo vuelve la cuerda que siempre cargaste en el cuello lo muerdo mismo le recuerda de mala tormenta que llueve en estrella bella fue aquella doncella que, que viste la prenda del ser suficiente y que la vieja sirena que brilla en la playa del diferente. una M, puedo dormir porque quiero vivir lo que sueño y viene me van a descubrir mientras van a sentirse los dueños No solo ponen el empeño, no se trata de sonreír Ya no quiero discutir, quiero correrme en el medio Quiero crecer para verlo, sabiendo que hay gota de esfuerzo Quiero tocar y sentir, esto ya se volvió personal Personal sé, sueño a la vez que me fallé, me sigue el viento contándome que mira la nube llorando. Sueño de roche y de pelote, con ese cielo de primavera. No es que sueño por el placer de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, de envejecer como un tango, como un tango. ¡Un tango! A mí me va, me ama. No te ama. Recién fui a mi casa y me dijo: ¿Qué? ¿No te vas a quedar? Digo, no, tengo no una le le di el vino y me de dijo: no di nunca me hizo este regalo, regalas. A ver, me dijo eso. Chau. ¿Qué te dijo eso? fue un para un vino. Le ha regalado la vida, estúpido. La vida no se regala, se entrega.